Ah, muchas gracias, Erika, por la introducción. Eh, antes de nada, eh, antes de comenzar la, el, el Virtual Coffee, agradecer a Concepts por la oportunidad de, de este tipo de, de sesiones. Creo que tanto el equipo de IA como el resto de equipos de Play nos parece una, buena, una idea bastante buena. Y, y que nada, hoy les, vengo, hoy les vengo a contar un tema que está bastante de moda y que está emergiendo desde hace ya bastante tiempo, y que desde el equipo de ella de PlainConset pensamos que es un campo que cada vez va a ser más visible e importante, y que al mismo tiempo eh, va a tener que, que hacerse uso bastante, de manera muy frecuente, en proyectos de Deep Learning. Especialmente hoy les vengo a contar, eh, antes de, de entrar en, ese, en detalle con, con lo de la charla, dos tecnologías, especialmente tensorflow y, y tensorrt que es una librería eh, desarrollada por nvidia y principalmente antes de meterme de lleno en la charla lo que hay que lo que me gustaría que os llevéis hoy con, con este virtual coffee es explicar qué mecanismos están utilizando para nosotros tanto desarrolladores como también data scientists que están desarrollando este tipo de modelos de, de deep learning hacer eh, que, esta, que estas inferencias o estos procesos de predicción o clasificación de estos modelos de deep learning sean lo más óptimos y lo más rápidos posible, o para que se puedan desencadenar en distintos tipos de, de hardware o, o, o entorno. Entonces, para antes. Eh, a ver si va ahora. Vale. Antes de, de empezar, voy a, voy a introducir. Mi nombre es Alexander González y como podéis ver allí, eh, simplemente pues trabajo en Plain como desarrollador especialmente en, en el campo de Inteligencia Artificial. Y, y nada, eh, principalmente mis, mis vocaciones en este campo son el tratamiento y, y, tratamiento y desarrollo de, de, de procesos o de proyectos relacionados, lo más frecuente, con imágenes o vídeos. Y aparte, que, que es lo que más me llama la atención en este campo de la inteligencia Artificial. Y, y que nada, introducirme por esta parte. Cualquier cosa que, que les surja durante esta charla o que no doy tiempo a, a resolver, pues estaré encantado de, de resolver las dudas. Y ahí tenéis también el, el Twitter o de, sí, la cuenta de mi Twitter. Por si queréis comentar algo cualquier cosa, pues yo estoy ahí disponible. Así que vamos a dar... Vamos a empezar con la sesión, con el virtual coffee y nada, principalmente para no agobiar tampoco en cuanto a contenido, he querido resumir un poco todo este campo que yo creo que es súper amplio, está creciendo muchísimo, como comenté ahora hace nada. Y para resumir un poco de por qué surge todo esto y de qué viene toda esta parte de optimización, pues lo he desglosado en diferentes preguntas. Como por ejemplo la primera, de, yo creo que todos os preguntaréis de por qué optimizando los modelos, por qué tenemos que optimizar o por qué nos viene ahora la tendencia de, de acelerar este tipo de procesos que supuestamente van rápidos ya de por sí. Entonces también mucha gente pregunta eso, de por qué, de qué me sirve cuantizar o de qué me sirve de la misma manera optimizar los modelos porque hay mucha gente que dirá, pues a lo mejor me sirve o no me sirve de nada. Entonces también es un punto a tratar hoy eh, igualmente beneficios es súper importante eh, si, si yo no te explico no explico los beneficios por mucho que por muy chulo que sea pues casi nadie lo va a utilizar o, o por no decir que ni se te viene a la cabeza utilizar este tipo de tecnología entonces una vez que hayamos resuelto este tipo de preguntas eh, vamos a introducir también los tipos que hay qué tipos de optimizaciones son los más comunes hoy en día Entrar un poquito en detalle, un poquito en de, eh, sumergiéndonos en cada uno, explicar muy a, a alto nivel qué trata, de qué trata este tipo de optimizaciones y cómo, qué resultados nos, nos ofrecen. Y luego, pues claro, la pregunta del millón que vale, eh, qué librerías hay actualmente para yo poner en marcha este tipo de optimizaciones. Y cuando ya termine esa parte, pues ya ven, venimos, pues toda la parte de vamos a ver una serie de demostraciones y, y ya pues ya se cerraría la, la parte de la sesión. Entonces, vamos a la primera pregunta del por qué surge todo esto de la cuantización y la optimización. Y para explicar este tipo de pregunta, es la que me hice yo al principio, de por qué surgió todo este tipo de optimización o por qué he empezado yo a ver que la gente o las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, han intentado pues, mejorar la, la, el rendimiento de nuestros modelos de predicción. Entonces para explicarlo vamos a tratar dos puntos, eh, por qué, por qué surgió todo esto y también la necesidad que hay hoy en día de velocidad y eficiencia. El por qué, yo lo que he visto más y también hemos comentado dentro del equipo de Plain Concept es principalmente la tendencia que hemos tenido hoy en día a los famosos dispositivos IoT o escenarios de IoT. Eh, yo creo que todo el mundo sabe que son bastante buenos, nos permite una comunicación directa o casi inmediata entre una central o cualquier tipo de sensor que tengamos en cualquier entorno y eso está guay, eso está bastante bien, pero tiene sus pros y sus contras eh, lo que han visto la, la, las empresas tecnológicas es eso, de, nos ofrecen los dispositivos IoT esa versatilidad y esa, esa fácil integración con entornos industriales o entornos de, de negocio pero también tienen o estamos en el momento de que tenemos también esos dispositivos están creciendo y hay poca memoria, potencia de cómputo todavía se está incrementando y esto lleva a que a que tengamos que, que, que introducir un poco más la este tipo de eficiencia de acelerar de acelerar todo este tipo de, de de predicciones. Entonces uno entre muchos requisitos que se están pidiendo hoy en día en el mundo de IoT o empresas y clientes que nos están pidiendo este tipo de desarrollo, entre muchos requisitos nos dicen que tengamos una precisión alta y que sea en tiempo real, porque no nos vale nada que nos digan que ha detectado una persona o cualquier mecanismo que está funcionando o no, que nos lo den dos segundos, tres segundos o cinco segundos. La idea es que tenemos que optimizar nuestros modelos para que se haga uso buen bien del hardware, en este caso de dispositivos IoT y aparte que el proceso de inferencia sea el más óptimo y el más rápido para ofrecerla a nuestros clientes. Entonces, luego viene el otro apartado de vale, ya sabemos por qué surge, entre otras muchas, el IoT, pero aparte la velocidad y la eficiencia, por qué nos viene ahora, ya de por sí los modelos son rápidos, por qué nos viene ahora esto de mejorar aún más los modelos. Pues simplemente estamos llegando pues, a lo que se dice siempre en la era de tecnología, siempre tenemos una fase de investigación y desarrollo y inventar tecnologías pero luego tenemos una fase de mejorar esa tecnología y hacerla eficiente durante mucho tiempo lo que se ha comentado en, en varios artículos y de, estas, de estos grandes tecnológicos es que durante mucho tiempo hemos hecho muchísimos desarrollos incrementando toda la potencia de la inteligencia artificial pero nunca nos hemos puesto a plantear nunca nos hemos puesto a pensar en eso de cuán de precisos y rápidos pueden ser nuestros cálculos y si podemos hacerlo más rápido ¿por qué no podemos? ¿por qué no no no ir a ello y desarrollar nuevas técnicas? entonces se ha visto eso de mmm, si podemos hacerlo mucho más rápido vamos a ello y vamos a investigar y se ha podido ver que las redes neuronales, todo el mundo sabe que calculan y tienen una precisión muy alta que se llama punto flotante, unas precisiones muy altas de, de cálculo y lo que se ha visto es que se puede también hacer que estas redes neuronales funcionen con una menor precisión es decir, de 32 bits pasarlos a 8 bits ¿Esto qué quiere decir? Hablando más en términos pues, generales los números nosotros los podemos cuantificar, ese es el concepto clave aquí podemos discretizarlos. Entonces, en algún, en algún momento podemos representar esos números enteros al igual que los números de coma flotante. Entonces, ahí lo que hacemos es reducir toda la complejidad que tienen nuestras redes, redes neuronales, aún haciéndolas así al mismo tiempo, reduciendo esa precisión, haciéndolas más rápidas. Entonces, claro, la pregunta que nos viene a todos ahora es, vale, ¿y de qué me sirve optimizar mi modelo? ¿Me conlleva mucho tiempo? Eh, ¿Me sirve hacer todo este tipo de, de cálculos o de complejidades y tal? Bueno, la, la idea aquí es que hay que ser realistas. Esto, to, todo cambio exige un trabajo y exige, un, exige una, una complejidad que, que no te la puede quitar nadie. Pero sin embargo, pues yo lo voy a explicar aquí brevemente, antes de entrar en, en detalle en, en algoritmos y tal, hay dos razones que por lo menos a mí y al equipo nos han hecho pensar que vale la pena optimizar en algunos casos. En primer lugar, eh, la precisión en 8 bits es mucho más rápida que la precisión en float 32, en este caso punto flotante 32. Y muchos de ustedes pensaréis, vale, pero hoy en día nuestras máquinas, nuestras CPUs, GPU modernas, pues las operaciones de puntos flotantes las la calculan súper rápido y casi siempre pues, no, son, no son lentas. Pero en términos generales, en términos científicos y matemáticos, puntos flotantes, pues más complejo. Y si pasamos a 8 bits, pues la el performance va a ser mucho mayor. Entonces, ¿de qué nos sirve? Pues la reducción va a ser, por ejemplo, en muchos artículos dicen que va a ser el 4% cuatro veces vamos a reducir la capacidad o el cálculo en memoria de inmediato, en nuestra red neuronal no va a ocupar tanto espacio como está ocupando hasta hace, hasta hace poco, si optimizamos y va a ser los modelos muchísimo más, más livianos de lo que hay hoy en día entonces los beneficios, los beneficios principalmente, el tamaño de almacenamiento va a ser mucho más pequeño, vamos a reducir toda la complejidad de este, de este tipo de modelos eh, por ejemplo, esto uno de los beneficios es eso, de vale, el tamaño es más pequeño, entonces me, dej, me permitiría también desplegar en dispositivos móviles o en dispositivos IoT, que es en realidad el target de este tipo de, de, de procesos de optimización. Llevarlos a dispositivos que tengan un, un, una capacidad de cómputo y de velocidad pues mucho menor que a lo mejor un clúster con, con dos GPUs y con una CPU de no sé cuántos cores, entonces... La tendencia es esa, llevar estos modelos que tienen un cálculo muy, muy, pero muy, muy alto, optimizarlos y que se puedan ejecutar en, en dispositivos con menos eh, poder de cómputo. El tamaño de descarga es mucho más pequeño, esto nos va a poder transferir esos modelos de manera muy, muy rápida a diferentes dispositivos IoT o a dispositivos móviles pues haciendo una pequeña release o lo que sea en un pipeline de despliegue y entonces como ocupan poco la, la, lo que es el paso del despliegue eh, en dispositivos en dispositivos locales como puede ser una Raspberry o otros tipos de aceleradores que comentaré luego se hace de casi de manera inmediata porque se reduce muchísimo lo que es la, eh, el tamaño. Menos uso de memoria esto es muy importante aparte de que son más pequeños nuestros recursos van a ser menos eh, prioritarios al final la red neuronal va a utilizar menos, por ejemplo, RAM o menos almacenamiento en caché, de cálculos, etc. Entonces, pues la, el abuso de memoria es muy, muy, muy importante en este aspecto. Reducción de latencia. La latencia, en este caso, es la velocidad en la que vamos a transmitir o hacer la inferencia. Es decir, la cantidad de cómputo requerida para ejecutar la inferencia que, usan, que usa el modelo. Eh, si lo optimizamos, va a ser una latencia más baja. Es decir, que vamos a tener un impacto de consumo también de energía. La latencia nos va a resolver un montón de, de dudas en el aspecto también de tiempo real. Y por último, compatibilidad con aceleradores. La compatibilidad con aceleradores, lo que tiene que ver aquí es que, vale, optimizamos, pero aparte ya hay hardware específico para realizar este cálculo optimizado. Entonces, aún más podemos, eh, imagínense, un, un modelo que tiene un 80, yo que sé, 85%, si lo cuantizamos, hacemos este tipo de optimización y aparte lo eh, integramos con un dispositivo con que se declare como acelerador, que lo comentaré luego, podemos hasta aumentar en un porcentaje muy pequeño pero algo podemos aumentar también la velocidad y el porcentaje de, de acierto en algunos casos entonces pues los beneficios yo creo que hasta aquí los tenemos bastante claros y ahora entramos pues en el siguiente punto de vale, ya sé por, por qué se genera eh, sé por qué me beneficia los beneficios que obtengo al hacer este tipo de optimizaciones pero claro, ahora en cuanto a desarrollo, ¿qué tipo de optimizaciones tenemos? entonces, aquí eh, de forma muy muy genérica eh, se, nos basamos en una técnica de pruning y una técnica de cuantización, la técnica de pruning lo que hace o, o lo que se llama también recorte o poda eh, lo que hace es una no es tal una optimización para nosotros también llevar a, estos, a los dispositivos IoT y, y móviles, pero también nos hace una compresión del modelo con una pérdida mínima de precisión. ¿Por qué se llama pruning? Pues lo que se llama pruning efectivamente por, porque nosotros lo que hacemos, o lo que hace esta técnica es va, eh, recortar de manera gradual las magnitudes o los pesos que vayan pasando en capas que nosotros hayamos definido, que se vayan a reducir. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es simplemente eliminar val valores innecesarios en tensores dentro de nuestra red neuronal y nosotros establecemos también cómo de, o cada cuánto va decreciendo o vamos recortando eh, este, este tipo de, de, de cálculos o, o los pesos que nos va generando la, la red neuronal. Entonces me diréis, ¿por qué es útil hacer una poda de, nuestra, de, de los cálculos que está haciendo nuestra red? Pues Simplemente porque también en los cálculos que hace nuestra red hay tensores que lo que se llaman los spurs, los dispersos, y que podemos evitarlos o son susceptibles a que nosotros podamos comprim comprimirlos. Esto lo que nos hace ver es que podemos llevarlos a una compresión más mínima de decir, mira, pues son despreciables. Al final, si tenemos un tensor, unos, varios, unos valores numéricos que no nos hacen falta en el cálculo, pues podemos despreciarlos y eso es menos coste. Y aparte, estamos aprovechando y lo más rápido lo que es la, la red neuronal. Entonces, entrando un poquitito en detalle en lo que es el pruning, puse ahí una foto de lo que, cómo se vería en código, pero simplemente lo que se hace aquí, esto es un ejemplo de utilizar un TensorFlow 2.0 en la API, y esto es un ejemplo de, de una pequeña red neuronal y lo que hacemos es, vale, la típica declaración de nuestra red neuronal pero nosotros somos capaces de hacer este poda, esta poda o este recorte especificando diferentes parámetros como pues por ejemplo el sparsity que queremos hacer, cada cuánto, en este caso vamos a ir incrementando un 0.50 a un 0.90 como podéis ver en, el, en la declaración de los parámetros la inyectamos en, en cada capa o en las capas que nosotros que veamos que son más importantes que queramos recortar en peso o en, en, en, en complejidad y le ponemos también la frecuencia porque no nos interesa eh, tampoco recortar todo porque al final el razonamiento detrás de esto es que queremos entrenar el modelo pero que algunas épocas alcancen una cierta precisión y esto ayuda a converger a la red entonces lo que se hace aquí simplemente es decirle que al step 2000, en este caso es un modelo, el el step sería a partir de 2000 épocas, del step 2000, vamos a ir de 100 en 100 haciendo este tipo de operaciones. En forma muy, muy genérica se hace esto, se puede llegar a muchísimo más detalle y una de las funciones principales pues, es reducir lo que es la magnitud de los pesos de cada capa. Entonces, ya hemos terminado la parte de pruning, que yo creo que el concepto está bastante claro, pero yo creo que el más difícil de entender es qué es la cuantización. Yo creo que todo el mundo, a mí también me pasó la primera vez de decir, uff, este nombre no me cuadra mucho a mí, de cuantización, ¿qué es eso? Pues la cuantización simplemente, en una frase, trata de reducir la precisión de los números utilizados a lo largo de la red, que por defecto son números, como comenté antes, en coma flotante, y esto nos da como resultado, a, cuando hacemos proceso de cuantización, resultados de un modelo más pequeño y cálculos más rápidos porque lo hemos pasado o lo hemos discretizado. Y ustedes me diréis, vale, yo reduzco la complejidad, pero ¿por qué funciona todo esto? Pues eh, por dos razones. Principalmente se sabe ya de por sí que las redes neuronales son bastante robustas, y que son bastante tolerantes al ruido si nosotros quitamos ruido en este aspecto precisión todavía pueden seguir aguantando pueden darte todavía unos resultados razonables por eso los científicos o los research de diferentes empresas tecnológicas han apostado por esto y han hecho de que por reducirlo un poco la precisión no nos va a causar tampoco un dolor de cabeza nos vale reducir la precisión como siempre se ha dicho pero va a seguir siendo también el mismo rendimiento y aún más rápido entonces, como podemos ver ahí en la slide, es eh, un ejemplo que, que es el más típico, eh, son pruebas de histograma que se hacen cuando se hace una reducción, una cuantización. En la, el, en el, en el, en la imagen que está a la, a la izquierda, eh, es un subgráfico que lo que hace es tal cual los pesos de una red neuronal, en este caso AlexNet, que es la más, más, más típica para, para explicar esto, y que se puede utilizar cualquier otro ejemplo, pero... Aquí vemos todos los pesos a lo largo de la red y luego a la derecha, el subgráfico a la derecha muestra una de esas cuantizaciones utilizando, lo hemos pasado a 4 bits, es decir, que hemos obtenido 16 valores discretos. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos pasado a disminuir la complejidad de nuestra red o disminuir también todo lo que surge a lo largo de nuestra red. Entonces, lo que nos hace presentar es eso de que eh, hemos pasado a puntos flotantes podemos representar millones y millones de números diferentes y el reducirlo solo a 8 números a 8 bits que diga que solo se pueden representar 256 valores entonces pues la reducción es enorme y la reducción la razón principal de esto es lo que dije antes de valores de peso son los que se reducen y las activaciones dependiendo también del de grado de, de complejidad que queramos reducir entonces en conclusión eh, para cada peso o tensor que tengamos en activa eh, o funciones de activación que tengamos en nuestra red vamos a intentar cuantizar o disminuir esa, ese rango eh, ese rango de precisión Entonces dentro de, de las metodologías de cuantización eh, de manera muy también muy a alto nivel están las técnicas de post training y las técnicas de cuantización our training a, Post-training es lo que se dice en inglés, bueno, en español, después del entrenamiento, posterior. Y cuantización Hour Training es un entrenamiento que tiene en mente durante el entrenamiento este tipo de, de, de, de, de cambio o de optimización. Entonces, yendo muy, a, muy por encima, la cuantización lo que nos va a permitir es eso. Nos va a reducir lo que dije, memoria, eh, nos va a reducir también la complejidad de los pesos, función de activación y tal. Vamos a entrar primero a las funciones de post-training, que hay sí, muchísimas, sí. pero sí. Un momento, yo sí, perdona. Que, bueno, siempre recordaros que podéis tener alguna, alguna pregunta, digo, por, por esta parte, ¿vale? Y bueno, sí. preguntan aquí, eh, por, por decirlo, digo, en este sentido, que dice que lo interesante sería encontrar lo máximo, pregunta Lorenzo, lo máximo que podemos discretizar sin perder información. ¿Eso se puede automatizar o es mediante prueba o error? Eh, a ver, la... Hay diferentes técnicas aquí, bueno, luego cuando abra el ejemplo, porque es que se ve mucho mejor en los notebooks, eh, a la hora de hacer todo este tipo de tratamiento en post-training o, o, o aware, aware training, para nosotros perder o estar seguros de la pérdida o lo que hemos tocado, eh, están sacando bastantes módulos en TensorFlow que se llama el Eager Training, que nos permite hacer todo este tipo de cuantización, pero aparte ver y hacer todo un debug de lo que está pasando dentro y, no, y perder lo máximo posible y darnos cuenta nosotros antes de, de que nos salga el resultado de qué está pasando dentro. No sé si responde a la pregunta, pero más o menos eh, dado también lo que, te, lo que te explican en los artículos o las librerías, eh, más o menos te, en la gráfica aquí en la tabla lo podemos ver. Son porcentajes que te dan ellos, dependiendo también de la arquitectura de red, lo que se puede reducir y lo que, o hasta dónde podría llegar. Pero pues, claramente podríamos nosotros también debuguear ese tipo de, de, de mecanismos. Utilizando también en lo que estaba comentando, eager Training. Y, y ver un poco más en detalle lo que está pasando en cada etapa o en cada. o en cada época de nuestro entrenamiento. Eh, continuando con. No sé si hay alguna otra pregunta, Rodri. No hay ninguna, ¿no? Vale. Bueno, el, en cuanto a post-training, la cuantización post-training, como podemos ver, es una técnica que optimiza y que puede reducir el tamaño del modelo y también nos permite, pues eso, como podemos ver allí, distintos tipos de hardware, en CPU, GPU, TPU... Pero lo que hace esta, este tipo de, de cuantización es justamente lo que hacemos es eh, reducir o eh, conseguir que se reduzca ese tipo de, de precisión, pero no tan eficiente como el our training. Lo que, lo que pasa aquí en el post-training es que, a ver cómo lo explico yo de manera fácil, lo que hace es que, vale, tenemos nuestra red entrenada y ya tenemos todo lo que es la foto de nuestra red, pero queremos nosotros reducirlo. En este caso lo que vamos a hacer es también una conversión de manera inmediata es decir vamos a ir a cuantificar dinámicamente todas esas activaciones funciones de activación y pesos de rango de punto flotante a 8 bits entonces aquí hay distintos tipos podemos reducir de, de 32 pero de punto flotante de 32 a 16 o directamente de, de 32 a 8 depende muchísimas de, de muchísimas técnicas como podemos ver aquí post-training quantization que podemos pasar de 16 a 8 o de 32 a 16 lo que sea el Dynamic Range Quantization lo que, lo que quiere hacer aquí es que, vale, nosotros lo convertimos los pesos, pero aparte lo que quiero es que la salida también de ese, de esta red también sea en 8 bits, porque muchas veces, vale, tenemos todo la cuantización, tenemos todo cuantizado, pero la salida, la entrada y la salida son en punto flotantes. Entonces aquí el, el, el paso sería el siguiente, la siguiente el siguiente algoritmo que sería el integer el full post-training integer sería tanto la entrada como la salida y todas las operaciones que lleven eh, o que se hayan ejecutado durante el entrenamiento se me pase o se me convierta a, a un número de 8 bits, entonces aquí pues en la tabla lo que he querido pues más o menos mostrar diferentes características de cada uno, pues hay algunos que no necesitan datos porque al final es tanjante, vamos a utilizar diferentes puntos de la red y vamos a reducirla y, par, y luego esta, el Full Integer es un paso previo a la que viene después que voy a explicar ahora que necesita una, una ligera muestra porque al final también nos interesa de, durante un ligero entrenamiento que se haga cuando tengamos esto ver cómo ha funcionado o, que, o, cómo, o ver cómo han quedado esos pesos eh, que nos representen este tipo de cambios y que nosotros podamos ver que efectivamente eso está cambiando entonces aquí vemos pues, las categorías que sé que, vamos, es hardware soportado. Y ahora viene, pues, para mí y para todo el mundo que eh, todos los artículos que, que he estado leyendo yo y en charlas también de, de TensorFlow, este sería el más óptimo, que sería otra técnica, no post-training, sino durante el entrenamiento, intentar que todo esto sea óptimo. Entonces, la pregunta aquí es, eh, lo, que, lo que quiere llevar el Quantity Software Training es eso de permitir también un, una mayor precisión que el post-training, porque el enfoque es que tenemos que diseñar la red. En este caso, tenemos que pensar que vamos a cuantizar antes de nosotros diseñar la arquitectura. Esto se llama, o lo que se, lo que se dice QDQ, que sería quantize de quantize. Tenemos que crear nuestra red, como podemos ver aquí en el ejemplo, tenemos una red normal desarrollada, por, en este caso, pues la, la API de Kera, por ejemplo. Y luego, si nosotros, antes de ponernos a entrenar, si lo queremos sí o sí cuantizar pero de manera durante el entrenamiento tenemos que lo que se dice de eh, un enfoque de, de hacerle ver o que salga este tipo de cuantización durante el entrenamiento entonces lo que se hace es modelar una serie de nodos fakes como pueden ver ahí que son estos aquí los que están en rojo nosotros como que le falseamos un poco la arquitectura y le decimos que vale en este nodo en, esta, en estos steps de la red cuando se termine cada capa o cada proceso de convolución o, o de función de activación, vamos a falsificar o falsear un poco, a simular el efecto de cuantización de paso de punto flotante a, a 8 bits. Esto lo que hace es que nos ayuda a hacer todo el forward propagation, es decir, que la cuantificación se va a hacer también en pasos hacia adelante. Vamos a conservar y a guardar en esos nodos ese, esa cuantización de 8 bits. Y aparte, el hour training, nos permite también entrenar porque reduce o cambia de punto de, eh, a, de entero 8 a punto flotante con un backward propagation, porque va hacia atrás. Entonces estos nodos se comportan como forward y backward y van cambiando de entero a float o de float a entero, para también simular un poco lo que es la dinámica típica de una red neuronal. Entonces lo que vamos a conseguir con esto es que vamos a tener una, una simulación de lo que es cuantización durante el entrenamiento, lo más parecido posible. Y por, únicamente por detallar un poco, solo se puede en este caso poner fal o falsear los, eh, los resultados de funciones de activación o de, o de convoluciones. En este caso, porque se está verificado de que no, tampoco pasa mucho eh, si le cambia más precisión, pero muchos pesares y también en, la, en los apartados y, y nos metemos también en los optimizadores se puede hacer los optimizadores ahora mismo no te aconsejan de que no te metas ahí porque los optimizadores son algoritmos que necesitan una serie de precisión bastante alta no tiene nada que ver con una simple convolución, entonces pues la totalidad de la red nos cuantiza entonces, pero bueno la, la, la, intención, es, la intención es esa eh, y como vemos en la tabla la, el, vamos, el cambio es muy muy muy ligero podemos ver aquí que esto es con puntos flotantes lo que es la precisión y haciendo todo este tipo de arquitectura dedicada a cuantizar, vamos a tener un modelo ligero y rápido y a la vez no hemos perdido casi nada de precisión. Se han probado, pues estos son de, probados en, con TF liter que ahora explicaré la herramienta, y, y modelos o arquitecturas que son específicas también para llevarlas a dispositivos móviles, en este caso MobileNet o dispositivos IoT vale y los benchmarks pues yo creo que es muy importante para, para para aclarar todo este tipo de cosas que he contado ahora y verle y ver que de verdad funciona eh, aquí te, te, también te lo ponen o te lo publican en muchísimas páginas de TensorFlow de que de verdad la, el pasar a optimizar este tipo de arquitecturas de deep learning es eficiente no hace falta no en todos los casos pero si tu arquitectura eh, de, de proyecto o tu, o tu escenario necesitas eh, de, de tiempo real o necesitas de un, de un proceso de inferencia bastante rápido, pues la verdad que, que no se reduce casi nada la, la precisión o las métricas de cada red y aparte la latencia es, bueno, vamos, baja bastante y el tamaño que es súper importante también para comparar también los, la, los despliegues de este tipo de modelos que normalmente pues son de 500 megas, 300, 600, hay algunos que son de gigas entonces si utilizamos o amplificamos estas mínimas reducciones en modelos que son bastante grandes podemos ver que se reduce un tres veces o dos veces el tamaño y la velocidad cualquier cosa igualmente estos resultados están en la, en la página web de tanto de Surfflow y, y que se pueden visualizar. Entonces, al explicar todo esto, eh, vamos a... únicamente quiero terminar un poco aquí, no sé si hay alguna pregunta eh, con respecto a los distintos tipos de algoritmos, de, de distintos tipos de técnicas de optimización y tal, y únicamente explicar el apartado de, vale, me has comentado todos este tipo de algoritmos, por qué los necesito y por qué se están usando actualmente, pero qué utilizo yo para hacerlo pues actualmente hay hay casi hay bastantes frameworks pero principalmente TensorFlow ha creado uno que es el Lite y TensorRT que es el de uno desarrollado un entorno para inferencias bueno acelerar inferencias que es TensorRT de Nvidia entonces pero antes de esto me gustaría me gustaría, bueno, vamos a explicar las tecnologías, pero vamos a, luego vamos a entrar en detalle en un notebook para ver también cómo, cómo se codifica esto que que si es fácil o es tan complejo como se ve en las slides. Principalmente TensorFlow voy a explicarlo muy brevemente. TensorFlow lo que hizo es proporcionar una herramienta para este tipo de optimizaciones, hacer que los modelos sean más ligeros y que los móviles no sufran en los dispositivos IoT. Y lo que es eso, es un framework basado en crear modelos para una solución ligera y que nos permite ejecutar este tipo de dispositivos pues con baja latencia, que podamos aprovecharlos para clasificar regresiones o cualquier tipo de cosa que nosotros requer, requeramos en, en cualquier, cualquier dispositivo para no tener esos modelos en un servidor y ir y de vuelta, ¿sabes? De no tener un endpoint ahí al que atacar sino que todo se produzca en tiempo real en los dispositivos entonces, simplemente lo que ellos te han, lo que te han permitido es que tú te puedes pues, entrenar tu modelo y simplemente hay un backend, que es el de TFLite, que te permite eso, de hacer una conversión de ese modelo eh, de TensorFlow que es complejo, que tenía todo eso en, en punto flotante. Tú eliges el tipo de algoritmo o de tipo de optimización que he explicado anteriormente y él te genera un fichero con eh, extensión TFLite para que tú puedas desplegarlo, pues en este caso la demostración o la arquitectura que ellos te plantean es para dispositivos móviles, pero luego se expande muchísimo más con distintos tipos o dispositivos IoT. Y luego también, brevemente, TensorRT. TensorRT es muy parecido a, a Tefelitel en cuanto a lo que es el enfoque. Lo que también ellos quieren aquí es que un framework que te ayude a optimizar y a desplegar este todo este tipo de, de, de modelos pero específicamente el, el, lo que es la, la optimización es pensando en todos los dispositivos de nvidia en este caso gpu eh, lo que hace aquí es más o menos utilizan también las mismas lógicas mismos mismos tipos de optimización tampoco voy a repetir lo mismo y, y sigue el mismo patrón como vemos en las slides de entrenamos optimizamos, en este caso en vez de TF Lite, utilizamos de T y desplegamos en cualquier dispositivo, en este caso de NVIDIA eh, pues, pues este tipo de, de modelos que están, que están optimizados y principalmente también NVIDIA pues te ofrece pues también toda la integración con CUDA paralelización de programación en paralelo con las tarjetas gráficas para entrenar eh, toda esta parte también de inferencia nos ayuda mucho a que estamos sacando el máximo provecho también al hardware que vamos a utilizar entonces también depende del entorno al que vayamos a desplegar y si tenemos Nvidia o tenemos algo más común o una, una tarjeta gráfica que no tenga que ver con Nvidia pues podemos tirar por TF Lite o si queremos sacar el máximo provecho a tarjeta gráfica o los dispositivos que nos provee Nvidia, pues TensorRT es la mejor opción, porque le podemos sacar mucho más provecho a, a sus su servicios, como puede ser también eh, toda la parte de CUDA y, y las tarjetas, todas las partes de cómputo en las tarjetas gráficas. Eh, también explicar aquí. Que todo este tipo de tecnologías se están utilizando pues en reconocimiento de sonido, reconocimiento de lenguaje natural, streaming de vídeos, eh, todo tipo de imágenes, todo este tipo de frameworks se están utilizando para este tipo de, de casos y que, vuelvo a repetir, el enfoque es conseguir que estos dispositivos se le saque mayor provecho a dispositivos IoT móviles para que cumplan todos los requisitos de nuestros clientes o de proyectos de, en tiempo real. Eh, vale y ahora, de, ahora claro, la, la cosa que han hecho estas dos empresas, tanto en vida como Google es, vale, tenemos los dos unos entornos que hacen lo mismo, pero vamos a ver cómo podemos llevarlo también de una forma eh, de una forma más fácil para que los desarrolladores tampoco debatan en qué framework van a elegir o vamos a ayudarnos entre, entre ambos y vamos a generar un, vamos a hacer un merge y vamos a, a ver si podemos crear una librería que sea lo más lo más grande posible o que le ofrezca al usuario de una vez por todas todo este tipo de, de optimización en un solo framework entonces lo que se lo que se ha hecho tanto en TensorFlow como nvidia es utilizar o juntar este tipo de, de librería que se llama tftrt que es la mezcla de TensorRT con TensorFlow. Y pues nos proveen las tecnologías y funciones para hacer todo este tipo de optimizaciones. Hay una cosa aquí que hay que aclarar, que me pasó también al probarlo, que no te permite tampoco todos los modelos de TensorFlow hacer este tipo de optimización a TRT, a, a TensorRT. Pero TensorRT te, te exige únicamente el, el tipo nuevo de modelos que se, que se almacena, que es los 6 model o los Frozen Graphs porque no podemos utilizar un simple modelo de Keras H5 o HDFS porque no, no te lo permite TFRT. Entonces, pues es un detallito más o menos para el que quiera tocar esto, que tienes que guardarlo con la nueva versión de la API de TensorFlow, que es SafeModel. Entonces, tensorrt y lo preguntaréis, ¿y TensorRT por, por qué, qué es lo que le favorece a TensorFlow? Pues, pues toda la parte de que TensorFlow vale, tú puedes desplegarme un modelo de TFLite a un, a un dispositivo de Nvidia pero no le vamos a sacar el mismo provecho. Entonces, lo que ha querido TensorFlow es juntar toda esa optimización que ha hecho TensorRT para sus dispositivos de NVIDIA y ayudarnos a nosotros a optimizar de manera específica ese grafo de red neuronal. Entonces, le, aquí hay muchísima muchísima documentación sobre esto. Si buscáis TFTRT, hay una explicación bastante grande de el por qué, características, librerías también en C++, no solo en Python. Optimización en, en diferentes eh, en dispositivos de, de, de, de NVIDIA y bueno, tampoco voy a entrar mucho en detalle aquí y me gustaría pasar ahora a, a, a, las, a, a un notebook para nosotros entender también el por, por cómo, cómo hago esto, no he visto nada de código, pues sí me gustaría ver eh, un poco eh, cómo, cómo se lleva a cabo todo este tipo de, de optimizaciones. Entonces, lo que lo que he estado desarrollando, no sé si, a ver si carga esto, si se ve el notebook, Rodri. Yo creo que... Lo estoy viendo, que, sí, sí, lo estoy vale, viendo. Vale, perfecto. Vale, pues hay varias cosillas. Yo luego, si no da tiempo, obviamente voy a pasarle los slides del repositorio donde se ha hecho todo este tipo de desarrollos y comentarios. Van a tener todo explicado. Igualmente, la documentación de TensorFlow y de y de TensorRT lo tienen aún más explicado. Pero bueno, para nosotros ver también un poco a, a grosso modo cómo sería pues, la utilización de estos, de, de estos cálculos, optimizaciones. Necesitamos primeramente para este tipo muchísimas veces eh, disponibilidad de GPU. Entonces en el, mi dispositivo yo tengo, en el caso, integrado la GPU. Importamos y, y nada. No, tampoco voy a tener mucho en detalle, pero principalmente lo que se va a hacer en este notebook es utilizar, bueno, vamos a utilizar el Fashion MNIs, que es un dataset que es bastante común para hacer este tipo de, de pruebas rápidas. Y lo que vamos a utilizar es este conjunto de datos de, de Fashion MNIs para nosotros también ver de manera rápida cómo funcionan este tipo de, de optimizaciones que he explicado. Entonces, eh, ejecutando este notebook, lo que vamos a ver es, pues, un pequeño entrenamiento. Les he querido, pues, poner también... Eh, o publicar otro tipo de entrenamiento que se está utilizando, que lo comenté antes, que es el Iger, el Iger lo que hace, lo explican aquí, y bueno, lo explico aquí, y en TensorFlow lo explican de manera más detallada, pero principalmente lo que se hace, se ve un poco más locura, pero principalmente lo que nos permite es ver en detalle cómo se está tratando en cada época y sacarle más chicha a las métricas, tanto de, de, de pérdida como también de, de predicción en cada, en cada etapa, entre otras muchas cosas, entonces, más o menos o sea quería querido enfocar esto para que también vean un poco cómo, cómo se podría depurar un poco más no solo un, un simple fit sino que estamos depurando también con el gradiente pues con la, la función de tiff gradient pues este tipo de, de entrenamiento una vez que hemos entrenado hacemos las pequeñas inferencias vemos que, que el que el modelo bueno almacenamos primer modelo predecimos mostramos que bastante bien que una buena curva así pre recall y tal pero ahora viene lo bueno entonces dónde insertamos nosotros este felite aquí tenemos nuestro modelo de TensorFlow en este caso lo tenemos lo hemos convertido a h5 y que es un modelo de keras hemos utilizado la API también de keras integrada en TensorFlow y lo que hacemos es vale vamos a cargar ese modelo que hemos guardado del entrenamiento anterior y vamos a utilizar a partir de ahora el backend de Teflite. Ya no vamos a utilizar TensorFlow como tal, sino vamos a utilizar TensorFlow Lite. Cargamos el modelo y ahora ya estamos dentro del backend o lo que es el backend de Teflite. Teflite nos proporciona muchísimos tipos de, de funciones que ahora voy a ir explicando poco a poco. Y lo que vamos a hacer ahora, pues vamos a crearnos y vamos a guardar este modelo que lo hemos convertido, hemos hecho la conversión o hemos, lo hemos adaptado o lo hemos cargado para que TFLight, el backend, lo lea bien. Y el primero es, por, por ejemplo, lo que expliqué yo, el post-training. Vamos a pasar de 32 bits, vamos a intentar pasarlo a, a flow a 16, por ejemplo. No vamos a hacer, da lo bruto, vamos a pasar de 32 a 16, no vamos a ir directamente a 8. Entonces lo que te ofrece este felite es, vale, ya tú me has cargado tu modelo, que lo has entrenado aunque quieras, y simplemente pues ellos tienen una serie de flags, una serie de, de variables que te especifican pues también por dónde quieres, por dónde quieres tocar al modelo, qué quieres hacer al modelo, de forma genérica, quieres ir capa a capa, entonces pues de esta forma, de manera genérica, vamos a coger el convertidor únicamente, pues me coja por el efecto, el optimizador, o el conversor que tenga por efecto TF Lite, y luego le especificamos que el, el, el valor por defecto lo que yo quiero hacer en este tipo de conversión es de punto flotante 16. Le, le ponemos el del tag en este caso de 16. Entonces, aquí lo que vamos a cargar es este modelo de lite que hemos entrenado. le hemos pasado a lite le hemos asignado este tipo de parámetros que nos también están explicados en la librería. Y lo que vamos a hacer es guardarlo. Y simplemente ya hecho la conversión ha cuadrado también que la arquitectura no ha dado error porque en realidad si nos fijamos no tiene tampoco bastante, bastante complejidad la arquitectura no, no tiene casi nada y, y todo ese tipo de procesos pues sí, sí, sí funcionan con, con este tipo de conversión entonces lo, que, lo, que, lo interesante aquí es que hemos pasado de un modelo que ha pesado pues 319.280 bytes en este caso hemos pasado a Follow A16, ya hemos visto de que hemos reducido los bytes, de 319.000 a 160.000. Aquí ya hemos visto de que se ha reducido el tamaño, se ha reducido, se ha reducido también lo que es el... el este, este es el claro ejemplo de tamaño, pero también tenemos que pensar de que se ha reducido la complejidad de cálculo de, de esta red que es tan sencilla, en este caso por pues, el cálculo de, de estas tres capas de aquí. La capa, las dos capas densas y el flatten entonces lo que queremos ver aquí es eso de barrio, se ha reducido, perfecto vamos a hacer una prueba, vemos que no pasa nada, aquí la prueba pues no le sonará mucho porque esto es ya del backend de TF Lite entonces vamos a utilizar pues como se haría una diferencia con TF Lite que sería y a generarnos nuestro intérprete cargamos el modelo que ya hemos eh, puesto con este tipo de, de conversión a lo que, esto sería todo reorganizar, todo lo que es el intérprete para este tipo de, de, de conversión. Entonces, cogemos el normal, lo que sería el, el TFLite pues normal, el TFLite normal y el TFLite que hemos puesto pues, a punto flotante 16. Hacemos la predicción, vemos que tampoco pasa nada y vemos que también, pues, la, en realidad en este caso, la precisión pues, no ha aumentado, pero hemos reducido y tampoco hemos visto que haya, se haya reducido mucho. Eh, utilizando post-training una cuantización post-training entonces en algunos casos este ejemplo es muy sencillo pero en algunos casos sí se podría haber reflejado un poquito en el eh, cuando hemos reducido la precisión un poquito a lo mejor el, lo que es la medida pero en este caso es muy sencillo y la verdad que no, no se puede, no, no se ha reducido tampoco una barbaridad o los cálculos que se hacen tampoco son eh, importantes el siguiente es post-training dynamic range que principalmente lo que hace esto en diferente del post training de 16 porque lo que hemos hecho es bajar únicamente la precisión pero el dynamic range lo que nos permite que está mucho mejor explicado en lo que es la documentación también de tesor lo que nos hace ver es que vale vamos a reducir eh, toda la parte de, de de cálculo pero también lo que quiero yo es que mañana también las funciones de activación no solo los pesos también quiero que todo se pase de 16 bits a 8 bits y que sea dinámico no quiero que tampoco eh, sea tan brusco como venga pásamelo de 32 a 8 sino que también quiero que la cuantización toque de activación y peso entonces al final pues va a ser lo mismo cogemos el modelo inicial lo convertimos en este caso el por defecto si no le señalamos nada en este caso le hemos puesto aquí eh, de 16 en este caso aquí te lo va a bajar a, a entero 8 por defecto y vamos a ver, vamos a hacer la diferencia y tal, y vamos a ver que de verdad, aquí ha bajado, pues mira, aquí subió algo. Pero lo normal es, lo normal aquí es que no, tampoco afecte tanto. En realidad estamos haciendo una bajada de precisión, tanto de función de, de activación y de peso, pero eh, es una red muy, muy simple. Si lo probamos a lo mejor en una red, una arquitectura de detección de objetos que son mucho, mucho más robustas, pues la precisión bajará y la curva así o las métricas bajarán bastante. Porque al final lo que estamos haciendo es reducción pues, de casi todos los cálculos de nuestra red. Y no le hemos especificado tampoco en qué, en qué layers o qué capas queremos hacerlo. Estamos haciendo todo eh, en, en todo el modelo, en el completo. Y ahora venimos por la parte, yo creo que post-training la, la mejor. Las otras, la verdad, que no son bastante usuales hacerlas, pero la que más viene a cuento aquí es hacerlas que pasemos también a hacer un full integer no nos vale tampoco eh, hacerlo de manera dinámica y que se quede solo para procesos de inferencia, sino que también yo quiero que esas, esas, esos pesos se queden guardados de alguna manera eh, en, el, en la, lo que es la, los pesos de la red entonces aquí lo que hacemos es optimizar también por tamaño esto es un flag que, que te da también Tensorflow, flow, este felite y aquí lo que vamos a necesitar es ¿Cómo, quiero, ¿Cómo guardo yo esos valores de entero y los actualizo en la red para que se queden como valores enteros sin, sin hacer esa simulación que hemos hecho antes de, de, direct, de manera directa? Entonces necesitamos aquí datos, necesitamos hacer una primera conversión, eh, una primera introducción de datos para que esos pesos o esas capas que hemos modificado a 8 bits pues se queden registradas con, al pasarle una serie de imágenes o un conjunto muy reducido en nuestro conjunto de datos. Entonces lo que hemos hecho hasta aquí es, ¿vale? Hemos tenido una cuantización, pero de manera fija, ya no solo en procesos de inferencia, sino eh, de manera fija en nuestra red y, y esto nos va a servir también para pasar a la siguiente fase de vamos a intentar que, que sea lo más óptimo posible para, para reducirlo también a, a, a, no solo a 160 como vemos aquí, bueno, aquí hay que comentar también, la Dynamic Range lo hemos reducido a 84.000, hemos bajado de 160.000 a 84.000 y de dynamic range utilizando el full integer bajamos 81 entonces poco a poco vamos a ir reduciendo y afinando un poco más el tiro ya no vamos a ir tan a lo bruto sino vamos afinando y poniendo que esos valores enteros o esa cuantización sea lo más precisa posible en todas las partes de nuestra red eh, igualmente el notebook va a estar publicado y le podéis echar un ojo con más detalle y luego, pues nada, hacemos una prueba también con esto. Y aquí vemos que aquí sí, puede mira, se ha, ha bajado un poquito lo que es la precisión. Es muy raro también, estar tipo de son muy sencillas verlo, pero eh, por lo menos al hacer este tipo de ejemplo me ha pasado eso, de que se ha reducido pues poquitísimo, de, de, de, de 85-38-85-36, muy, muy poquito. Pero vemos que hay algo, que ha pasado algo, vemos que de verdad se ha optimizado aún más la red la, también la hemos guardado a que esas capas intermedias o esas capas de, de cálculo de pesos y activación se hayan entrenado con un nuevo conjunto de datos y guarden esos cambios de a entero 8 y, y aparte hemos convertido eh, lo hemos convertido a que sea pues de manera rápida a entero flota a a, punto, a, a entero fijo y ahora viene el, por lo menos el que el mejor de los casos que sería el Quantization working, Training, que es entrenar y que esté mirando todo este tipo de cosas para no hacerlo nosotros después del entrenamiento, todo lo que acabo de comentar, sino que durante el entrenamiento nosotros definamos qué capas o qué se va a cuantizar en nuestra red. que Para esto había que utilizar la, el paquete de Model Optimization, esto es aparte de TensorFlow, tú te puedes instalar TensorFlow pero no está este paquete, y vamos a utilizar por pues, la parte de Quieras de cuantizar Model. Entonces, lo que nosotros cogemos es el modelo inicial y le decimos, vale, vamos a pasarlo o que me lo lea el constructor de esta clase de cuantizar Model. Y con esto ya vemos que hay algunas cosas que no cuadran, hay algunas cosas que no, no, le, no le molan. En realidad son cosas de, de configuraciones. A lo mejor nos exige que, que pongamos algo más. Pero una vez que lo tengamos cargado como, como un modelo que se va a cuantizar, tenemos que compilarlo y tenemos también que compilar el modelo inicial para también ver las diferencias. Aquí podemos ver el modelo cuantizado que hemos hecho la parte de, de, de conversión. No hemos hecho todavía nada, sino hemos, lo hemos adaptado y hemos cambiado o reemplazado los valores por defecto que tenemos de las capas normales o predeterminadas de Keras y las hemos puesto con el flag de Quantize, es un rapper que hay por encima de que nos dice le va a avisar al entrenamiento que se va a cuantizar esta capa, esta capa y esta capa. Nosotros podemos decidir qué queremos que se cuantice. Entonces, pues esto sería el modelo normal y si queremos entrenar cuantizando sería pues utilizar esta librería y, y también definir qué queremos que se cuantice durante el entrenamiento. En este caso, pues queremos que se entrenen, que se entrenen a full. Eh, de manera rápida, por lo mismo esto es diferente al, al, al entrenamiento que hice antes, vamos a hacerlo rápido esto no es un eager training, sino es un fit, que es otra manera de hacerlo, que yo creo que es el más, la más común, y que aquí no tenemos mucha información, tenemos información pero no podemos entrar en detalle ni de entonces, vamos a coger el entrenamiento que hemos hecho, el modelo que hemos cuantizado, vamos a pasarle una serie de pruebas y a entrenarlo las mismas épocas que hemos hecho con, con el modelo de Keras al principio, de Fashion MNIST le pasamos el mismo conjunto de datos, hacemos el mismo número de época, lo validamos y tal. Y vemos que aquí tenemos un 0.89 y la precisión ha aumentado. Decimos el baseline, que sería el de normal, un 0.8538, y cuantizado estas capas, o poniéndolo este tipo de, de, de optimización, también aparte de optimizar a cuadrado, que no es lo normal, que a cuadrado también que. Aumenta, aumentando en este caso disminuyendo la precisión hemos conseguido también que, la, que el proceso de inferencia pues aumente en este caso y ahora pues nada eh, hemos visto que el entrenamiento con cuantizando pues ha dado también valores buenos y totalmente diferentes a lo que nos esperamos que sería reducir un poco la, lo que es las métricas y cuando tengamos ya el entrenamiento de ese modelo porque necesita datos ahora sí podemos ver cómo se comporta vamos a ver la persistencia de mmm, cuánto acura si, pues nos ha, en este caso hemos pasado a tefelite hemos entrenado el, el modelo vamos a renovar vamos a rebobinar hemos entrenado el modelo hemos cambiado eh, las capas de, de este a, a cuantizar hemos entrenado el cuantizado para ver cómo se comporta pero el cuantizado en realidad hemos entrenado sin tefelite hemos entrenado hemos cuantizado con TesorFlow normal Hemos visto que sale resultados buenos. Vamos a llevarlo a TFLite, que sería la conversión con el TFLite backend. Vamos a coger el, el cuantizado. Esto tiene bastante lío, pero bueno, lo podéis tocar más entretenidamente. Y cuando hemos pasado a TFLite, TF vamos a observar, de vale. lo hemos, hemos cuantizado con TensorFlow normal. Y hemos cuantizado también, vamos a hacer la... Vamos a hacer también con Lite pasándose el modelo cuantizado y vemos que no pierde casi nada, ¿sabes? Hemos perdido pues poquísimo de un modelo cuantizado con TF y un modelo cuantizado con Lite. Entonces aquí vemos porque Lite nos ha dado y nos ha aportado esa optimización también de tamaño y aparte no nos ha reducido tampoco la precisión de ese modelo cuantizado. Y aquí vemos también el tamaño. Aquí la prueba principal es esa. Se ha reducido por 4 los megas del modelo principal en Float. Ha cuantizado que es 0,08. Hemos pasado 0,30 a 0,08. Si lo queremos ver más en detalle. Esto aquí está la prueba. Que por ejemplo. Aquí lo vemos. modelo de ferrite normal 312. Dynamic Quant 83, post training 80, el, cuando hemos hecho punto falta de 16 a 158 y el, y el que hemos hecho entero 8 es un 80. Entonces al final pues, hemos reducido 312 a 80. Si le amplificamos un modelo que pese pues, 200 megas, 500 megas, 1 giga, pues la diferencia va a ser bastante, bastante grande comparado con esto que es casi despreciable. Pero bueno, la, la idea sería esa tenéis ejemplos pues vamos a de manera muy rápida también tenéis ejemplos yo creo que no va a dar tiempo de todo pero tenéis un ejemplo en el repositorio que lo va a pasar luego un ejemplo con tensor rt que también se explica lo mismo pero utilizando toda la parte de tensorRT con un conjunto de datos de la malaria que también tenéis va a haber publicado el, el, el escrito de entrenamiento y bueno vuelvo corriendo ya para para las slides para terminar yo creo que también pasa un poquito del tiempo y, y nada, a ver si puedo, a ver, a ver si voy a compartir a ver. bueno, ya para lo que quiero hacer vale, esto de aquí lo pasamos aquí Vale, TensorFlow, eh, hemos visto cómo se utiliza TensorFlow Lite, TensorFlow FRT yo creo que no va a dar tiempo, pero te, vas, a, te, vas a tener el notebook y al final es lo mismo, la misma lógica, lo único que utilizando la librería de TensorFlow RT y, y una, lo que dije antes, no vamos a poder utilizar eh, modelos simplemente de Keras, sino modelos que se hayan ejecutado con un entrenamiento TensorFlow puro y duro. Entonces, eh, pasando las slides, eh, lo último apartado ya del, del café virtual O la pequeña sesión esta Es la idea esta Vale, tenemos nuestro modelo optimizado ¿Qué aceleradores hay hoy en día? Que comenté al principio Que también nos aumenta Todo este tipo de optimización O sea, tenemos el modelo Pero vamos a conseguir aún más vamos, No vamos a parar en este aspecto Entonces tenemos pues Tres diferentes tipos de aceleradores eh, En el anterior café virtual mis compañeros habló de la y Jetson Nano y que utiliza también o está optimizado también para la librería tensor de tensores RT, obviamente y, y que en y eso nano simplemente lo que hace es que también viene con un kit y que es una computación que también te permite eh, ejecutar redes neuronales en paralelo, inferencia en paralelo, para, para clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación, todo este tipo de cosas en un simple dispositivo como que ves en la imagen, tampoco tiene mucha historia, es un dispositivo bastante potente eh, tiene también integrado para que le puedas insertar micro CD. y tiene también, hay dos cosillas que me, sí me gustaría destacar de este dispositivo de NVIDIA, es que tenemos el, el NVIDIA Jetpack, el SDK que es una familia de, de productos de NVIDIA que lo que hace es que, y nos ayudan en mucho más en detalle, aparte de optimizar los atesores RT, de reducir la complejidad y el esfuerzo para los desarrolladores para desarrollar con este tipo, en este caso de Jetson Nano. Y otra cosilla más para la Jetson Nano es el que el, lo que se está haciendo hoy en día para completar aún más el ciclo es utilizar la librería, en este caso para vídeos e imágenes, que se llama DeepStream, el SDK de DeepStream, que pertenece a a toda la familia de, de cómo se llama esto de no me acuerdo ahora, del, del SDK de NVIDIA que se llama Metropolis, que son todos aquellos SDK de NVIDIA que te permiten hacer todo este tipo de diferencias o de optimización de diferencias o de, de, de streaming en tiempo real. el NVIDIA Metropolis, pues está el Jetpack, está el Deepstream, hay bastantes tipos de SDK y lo que nos ayuda es esto de vamos a construir proyectos en tu end eh, haciendo todo este tipo de optimización de nuestros modelos pero aparte sacando el máximo provecho a la transformación en tiempo real de esas inferencias en imágenes y vídeos para convertirlos en insights que podemos pues, consumirlos en cualquier aplicación Pasando a la segunda que sería la parte de, de la coral, esta parte es de Google es, un, es una placa que un microprocesador, que microcontrolador que ha hecho Google desde hace bastantes meses, bueno, meses, desde años, desde mayo de 2016, que se presentó en el Google IOS, ya se venía, se venía eh, desarrollando tecnología de TPU, que la TPU en realidad es un, es un runtime, es como una placa una placa madre que, que te embebe todo ese tipo de, de cómputo o de, de lógica en hardware, específica para correr todo tipo de, de, de procesos de Machine Learning y Deep Learning. Lo que hace esto es que, pues las inferencias van a ir mucho mejor, van a estar el hardware específico más optimizado para este tipo de cálculos, etc. Entonces, pues, este tipo de tecnología ya existía y ahora estos últimos años se ha implementado para hacer dispositivos IoT que, que hagan que la inferencia sea muchísimo más rápida, aún así optimizándola. Porque este tipo de dispositivo hay que destacar que la TPU la TPU te exige, eh, primeramente, utilizar TensorFlow Lite, no te permite que tú le inyectes otro tipo de, de, de modelo. Y aparte, cuando tengamos el modelo TF Lite, tenemos que compilarlo. Que esto ya sería, pues, indagar en otra charla otra sesión, hacer todo el proceso de optimización para este, para este tipo de microcontroladores. Entonces, pues la inferencia va a ser mucho mejor, mucho más rápida y, y va a ser brutal. Eh, la Raspberry, pues lo mismo, la Raspberry también se ha utilizado muchísimo como acople a, por ejemplo, a los Neural Stick, que puede ser el de Intel, y también eh, Google Coral ha sacado un SB Accelerator, que también se puede utilizar con el cómputo de la Raspberry, y eh, aparte son, es mucho más económica que la Nvidia y Sunano o la Coral. Pero estas dos están más específicas para, ya te vienen de fábrica, específicas para este tipo de, de cálculo e inferencia. Y para que vamos de forma rápida la diferencia que hay entre, pues vale, nosotros optimizamos con for Light, pero si lo dejamos aquí y no optimizamos a TPU o no optimizamos tampoco a, a, al cómputo que nos puede generar Jetson Nano con NVIDIA, pues nos quedamos en una inferencia que va o menos, la, lo, la generación de predicciones es bastante rápida, pero no tan rápida como esto, que aquí no vemos que haya cambiado nada, sino casi fija. Y aquí también, que los marcos o lo que es las predicciones de cada clase es casi instantánea, y la latencia como comentaba yo antes es muchísimo más rápida que si dejamos el modelo tal cual convertido a TensorFlow Lite para correrlo a un dispositivo IoT si lo dejamos en TensorFlow Lite va a funcionar como podemos ver aquí pero si lo optimizamos a TPU vamos a tener esta opción y si lo optimizamos a la vida Jetson nano en este caso con la tecnología TensorRT RT vamos a tener unos una pedazo de previsiones bastante flipantes en este aspecto en cuanto a latencia, velocidad y disminución de tamaño que son súper ligeros y nada, eh, únicamente por ir cerrando, yo creo que va a haber un montonazo de dudas y por ir cerrando un poco, en esta sesión lo que habéis visto para hacer un pequeño summary es, habéis visto sus fundamentos de por qué existe este tipo de, de optimizaciones, cuál es el estado del arte de, de los frameworks, qué frameworks hay hoy en día, si ¿Sí están en constante de cambio, actualización, si ¿Sí están en constante cambio, Todo, casi todos los meses hay una publicación y ejemplos de ejecución, por ejemplo, me ha dado tiempo del de TF Lite, pero vas a tener el de TensorRT. ¿Qué aceleradores hay disponibles? Y ahora el siguiente paso, que obviamente en, este, en esta sesión, pues no, no da tiempo, porque no, por el tiempo no, es imposible explicar cómo se desplegaría este tipo de modelos o en estos dispositivos IoT. Y, y que nada, únicamente anotaros lo que habéis visto y más o menos el que quiera seguir indagando, pues, eh, lo, lo único que se ha quedado aquí eh, es la parte de despliegue. El contenido del Virtual Coffee que, que he estado viendo y que, que he estado hablando y comentando y también los, en el notebook que brevemente les he explicado lo podéis encontrar perfectamente en el repositorio que hay aquí el repositorio de GitHub mío y que aquí tenéis pues, pues, tanto TRT, el entrenamiento para ese modelo TRT eh, las optimizaciones de TF Lite eh, tenéis también para compilar la TPU, tenéis todo lo que he comentado de manera explicada en notebooks y entonces pues no, no creo que no va a haber problema y la parte de luego también un pequeño artículo que, que se ha publicado, que he publicado hace, eh, la semana pasada sobre este tema y el que quiera también pues echarle un ojo pues no solo a las slides sino a algo que está escrito y que lo puedes volver a ver de manera más visual en una web pues Entréis a este link y, y podéis también ver pues, todas las cosillas que he comentado también de algoritmos, el porqué, la importancia de este, de este tipo de optimizaciones, etcétera Y nada más, eh, pues únicamente agradecer también de nuevo a Plain Concept y a, y a todos ustedes en el público y, y que nada, sé que es un poco, un poco difícil entender todo esto así de, de sopetón, pero pero yo creo que, que con los repositorios y el artículo y, y todo lo que también tenéis dos publicaciones y, y demostraciones de TensorFlow y NVIDIA en sus respectivos repositorios, yo creo que no, no va a haber mucho problema. Y igualmente, ahí tenéis el Twitter mío, para cualquier duda o lo que sea, si queréis estar en contacto, pedirme más cosas, información. Y el, también el Twitter de PlayConcept, por cualquier, cualquier motivo o lo que sea, queréis contratar con la empresa directamente. Y, y poco más, hasta aquí he llegado y... Y, de verdad, que muchas gracias por, por asistir. Vale, cualquier pregunta o lo que sea. De verdad es que si tenéis cualquier preguntilla, ¿vale? La podemos... Tenéis disponible el chat. Y, si no, pues agradeceros mucho, mucho a todos vuestra vuestra participación. Si tenéis cualquier duda, pues ponéis en contacto con, con Alexander. estará encantado de de